Comenzamos de inmediato, está con nosotros en los estudios de la Televisión, el canciller del Estado, Diego Pari, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, canciller, es un gusto que nos acompañe. Gabriela, muy buenas noches, siempre un gusto compartir este espacio con usted y con todos los televidentes de Aviela. Mira, vamos finalizando la gestión 2018 y, y hemos visto parte también del movimiento dentro de ello eh, Quiero arrancar con, con esta reunión que se tenía a inicios de semana Junto a representantes de algunas iglesias evangélicas Empezar a abordar en una normativa que está relacionada a ese tema Canciller, eh, si nos puede comentar un poco al respecto Así es, el día lunes hemos tenido una importante reunión con todas las representaciones De las iglesias evangélicas de Bolivia con quienes hemos uh, intercambiado, hemos uh, resuelto temas que aún quedaban pendientes sobre un proyecto de ley, un proyecto uh -huh. de ley muy importante que garantiza la existencia, la presencia y el reconocimiento del Estado boliviano a las organizaciones religiosas y a las diferentes creencias religiosas que existen en el país. ¿Qué significa una normativa? ¿Qué significaría para el país? Sabemos que somos un Estado laico, así lo marca la constitución política del Estado. Concretamente, ¿qué demanda? Eh, usted ya lo decía, Bolivia a través de la nueva Constitución Política okay. del Estado es, es reconocido como un Estado laico, se reconoce como un okay. Estado laico un Estado donde, cons, donde conviven las diferentes visiones religiosas las diferentes creencias, las espiritualidades de los pueblos indígenas y es en ese marco que se genera esta ley una ley eh, que pueda reconocer oficialmente a las organizaciones religiosas que existen en el país, a las diferentes creencias religiosas, a las diferentes prácticas eh, espirituales que existen en el país. Si bien la fe de las personas es, eh, pues, es totalmente libre, cada una de las personas decide en qué creer, en qué tener fe, es importante que tengamos una normativa que pueda reconocer a las diferentes iglesias evangélicas, pero también las prácticas espirituales, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Ya con la Iglesia Católica tenemos un convenio que se hace, un concordato que se llama, un acuerdo que se establece ...entre el Estado de Vaticano y el Estado Boliviano... ...en ese marco cubrimos a, todos, a todas las organizaciones religiosas... ...cubrimos a todas las instituciones religiosas existentes en el país. ¿Participan las organizaciones religiosas en ello... ...en, en la misma conformación de esta normativa? Así es, este, mm. este proyecto de ley es un proyecto que se ha construido... ...de manera consensuada mm. con las representaciones... ...de todas las iglesias evangélicas del país... Un consenso que se ha construido durante más de cuatro años y creo que ahora está ya listo para presentarse al, eh, a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su análisis, su consideración y si así lo consideran los asambleístas, su aprobación. Quiero abordar otro tema. De hecho, la pasada jornada, ustedes ahí firmaban este acuerdo, este convenio con, la, con el Tribunal Supremo Electoral. Tema empadronamiento en el exterior. Cuatro países, si más no me equivoco, que se han elegido, sería? Eh, así es, eh, el día de ayer se ha podido suscribir un eh, acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral eh, del país con la Cancillería para poder implementar lo que es el empadronamiento permanente de los ciudadanos bolivianos en el exterior. Hasta ahora hemos tenido eh, elecciones, hemos tenido participación de los bolivianos en el exterior. Los, uh, los bolivianos en el, ex en el exterior han participado en los procesos electorales, han participado en el referéndum y han participado en diferentes momentos electorales que ha tenido el país. Eh, normalmente lo que sucedía es que solamente se aperturaba las inscripciones un mes o dos meses antes del proceso electoral ahora ya será diferente el proceso de manera permanente los bolivianos en el exterior podrán inscribirse para participar en las elecciones eh, eso quiere decir que eh, el tribunal Pondrá una persona en específico para hacer este, este, esta inscripción permanente en los consulados que tenemos en el exterior, de manera que los ciudadanos que se acerquen al consulado a hacer sus trámites de pasaportes, uh -huh. sus trámites de certificados de, de nacimiento, cualquier otro trámite, también puedan aprovechar para inscribirse y poder votar en las elecciones o en los procesos electorales que tengamos a futuro. ¿Por qué eh, de manera permanente? ¿Cuál es eh, la, la necesidad? En algún momento también se escuchó eh, esto, Canciller. Eh, tenemos elecciones en el 2019 evidentemente mm -hmm. lo que sucede es que en el exterior no es fácil para el ciudadano boliviano que pueda eh, inscribirse en el tiempo que se establece y el tiempo que normalmente define el Tribunal Supremo mm -hmm. Electoral es de 15 días o es de 30 días y el tiempo no es suficiente para que la gente interesada pueda eh, inscribirse y pueda participar en las elecciones. Además debemos tomar en cuenta que en el exterior no existe una obligatoriedad de participar en las elecciones. En Bolivia sí tenemos la obligatoriedad uh -huh. porque eh, cuando usted va a hacer un trámite, cuando va al banco, cuando va a realizar cualquier actividad, le piden el eh, certificado de sufragio. En cambio el en el exterior no se aplica esta obligatoriedad. Eh, los bolivianos van de manera voluntaria a participar en los procesos e electorales. Nos interesa que los bolivianos en el exterior participen, sean eh, parte de todas las actividades electorales que tenemos y es en ese marco que estamos pro promoviendo el empadronamiento permanente para facilitarles su participación y también para incluirlos dentro de la actividad eh, boliviana. ¿Cómo está el país en el tema del empadronamiento? Recuerdo las recomendaciones que realizaba con relación al padrón, la la Organización de Estados Americanos, uh -huh. la OEA precisamente, Canciller, y, y bueno, Bolivia ya ha llevado este proceso en el, en el exterior. Así es, eh, en, la última, en el último proceso electoral hemos tenido uh, la observación. Uh -huh de la Organización de los Estados Americanos, eh, que ha calificado como un proceso exitoso, porque además el tema de eh, convocar, de incluir a los bolivianos en el exterior para que puedan participar y para que puedan decidir también en, en los asuntos nacionales es muy importante y eso ha sido destacado. También hemos estado trabajando muy de cerca con, con la OEA para hacer eh, la auditoría al padrón biométrico en el país, eh, en las anteriores elecciones hubo bastante crítica de que eh, aparecían ciudadanos que quizá ya no, ya, ya no estaban en, en uh -huh. tierra y todavía aparecían en, la, en las listas del padrón. Se ha saneado todo el padrón, hay una certificación de parte de la OEA, a, al, al padrón ha sido auditado y hoy tenemos un padrón que eh, responde justamente a las exigencias y a los estándares internacionales. ¿En procesos seleccionarios en el exterior, en los que se ha tenido, nos han presentado dificultades? Eh, ...no se han presentado dificultades ni en los procesos nacionales... ...y tampoco en los procesos eh, realizados en el exterior. Eh, estamos finalizando esta gestión, yo decía Canciller... ...una gestión que ha tenido varios elementos... Eh, ...realizando un balance con relación a la imagen que tiene Bolivia... Eh, ...fuera del país, usted que ha viajado, que ha estado con esta, con esta imagen... ...incluso antes ya como, como embajador... Eh, ¿Cómo evalúa, cómo califica esta posición de Bolivia a nivel internacional? Está claro que Bolivia no es eh, solamente un país que eh, ahora se suma a posiciones hegemónicas, sino Bolivia tiene una presencia propia, Bolivia tiene uh, una imagen propia construida en todo el espectro internacional. Uh -huh. En los foros multilaterales Bolivia tiene sus propuestas, Bolivia tiene su posición, y Bolivia siempre eh, tiene eh, su presencia en el debate de diferentes temáticas. Eh, Bolivia ya no solamente es eh, considerada un país más que se suma a ciertas posiciones de ciertos bloques, sino Bolivia es un país que propone, un país que promueve, un país que debate, y un país también que es capaz de negociar y de llegar a consensos. Ahora, se ha visto la posición, por ejemplo, recuerdo, eh, en el tema de Mercosur, eh, si bien en la región existen posiciones diferentes, corrientes diferentes, eh, ¿Bolivia puede entablar este tipo de negociaciones en la región? ¿Buscar estos, estos intereses, acuerdos regionales, sean comerciales, eh, a pesar de la diferencia política que exista? Está claro que hemos sido capaces de poder eh, participar y de tener presencia en los diferentes espacios internacionales, en el ámbito universal, participamos activamente en Naciones Unidas, hemos tenido una importante presencia en el Consejo de Seguridad, a pesar de tener posiciones contrapuestas con muchos de los uh -huh. países allá, allá presentes, hemos defendido una posición, hemos defendido principios, hemos defendido aquello que eh, todos los países hemos acordado, los principios básicos de Naciones Unidas y aquello que eh, son, uh, digamos, principios universalmente reconocidos como son la soberanía, la independencia, los principios de no intervención en los asuntos internos de los estados. A nivel regional también lo hemos hecho en la OEA y también lo hacemos a nivel eh, subregional, en el MERCOSUR, en UNASUR y en todos los espacios que nos toca. Creo que este, este es el resultado, este es el, esta es la muestra de cómo Bolivia ha ganado una importante presencia y hoy es un país capaz de negociar, capaz de buscar consensos y capaz de dialogar incluso con quienes tienen posiciones absolutamente diferentes a las nuestras. Uno de los temas importantes, de hecho me imagino, para ese 2019 está relacionado a puertos alternativos, a buscar estos consensos, habrá que ver si estamos hablando del tren biocénico, comunicarse, creo que hay una fecha fijada en el tema de, de Perú, pero me refiero al nuevo gobierno de, de, de Brasil, Bolsonaro. Eh, o sea, hay para el 2019 que conseguir temas de, de mucha vinculación, reuniones y, y temas de, de agenda internacional. Así es, en el 2019 tenemos muchos desafíos. Eh, en el tema comercial estamos trabajando en aperturar nuevos puertos. La misma uh, situación económica de Bolivia, una situación económica favorable, un desarrollo uh, que avanza día a día, que, que año a año se incrementa, una actividad productiva muy fuerte en el país, hace que nos veamos obligados a buscar nuevos puertos, nuevos mercados y nuevos puertos. Y en ese sentido se viene trabajando con el puerto de Hilo, se viene trabajando la hidrovía Paraguay-Paraná, que habrá que ya concretizar con acuerdos específicos y acciones concretas que nos permitan mostrarle a la población boliviana que este es una, estos, estos puertos son eh, puertos de salida y puertos de conexión al mundo. Pero también en las actividades comerciales tenemos que seguir fortaleciendo el comercio con China, tenemos que seguir fortaleciendo el comercio con Brasil y con todos los países que están alrededor nuestro. Eh, ...pero tampoco queremos des des descartar otros mercados... ...por ejemplo es importante el mercado de Centroamérica... Eh, ...en este año hemos firmado un acuerdo que... ...ha permitido eh, que El Salvador pueda considerar... ...más de 250 productos bolivianos... ...estamos también ingresando con el tema de la quinoa a México... ...pero también estamos mirando hacia Europa... ...estamos trabajando un proyecto de... ...un acuerdo complementario de comercio... ...entre Europa y, y Bolivia... ...entre la Unión Europea y Bolivia y creo que eh, el año 2019 será un año de desafíos, un año donde podamos realmente hacer que el país siga proyectándose en la dinámica universal, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito diplomático bilateral. ¿Hay interés de la Unión Europea de, de tener este, este convenio este acercamiento con Bolivia? Así es, eh, ha sido la misma Unión Europea que nos ha planteado que trabajemos en el tema de un acuerdo comercial complementario entre entre ambos, bueno, entre Bolivia y la Unión Europea y para nosotros también esta es una, una de las prioridades. Prioridades que se vienen para este 2019. Eh, tengo algunos temas puntuales, Canciller. Eh, recuerdo en una, la última reunión hubo una observación, una crítica por no haber emitido un pronunciamiento ¿no? en, en el tema de, de Nicaragua, por ejemplo. Y, y, y, y van observando ¿no? este tipo de, de posiciones cuando Bolivia es una representación. ¿Qué me uh -huh. puede decir al respecto? En el tema de Nicaragua, uh, Bolivia siempre ha tenido una posición de eh, equilibrio. Uh -huh. Eh, en la OEA se han tratado en muchas oportunidades eh, la situación de Nicaragua uh -huh. y eh, pues un grupo de países se ha posicionado en la idea de hacer una comisión y eh, esta comisión de estados que se pueda trasladar a Nicaragua para poder eh, para poder eh, coadubar, para poder eh, intervenir en los asuntos que tiene Nicaragua. Nosotros siempre hemos tenido una posición de diálogo, nosotros siempre creemos que se, se podría tener mejores resultados si es que el país involucrado, en este caso Nicaragua, es, es, está, uh, es parte de todas las soluciones o de todas las propuestas que se negocian, que se discuten, que se debaten. Eh, ya en la OEA en muchos momentos se ha demostrado que las propuestas o las decisiones impuestas no han tenido resultados. Es por eso que Bolivia siempre ha tenido una posición de promover el diálogo, de promover que eh, los países no impongamos decisiones a otros países que también son estados miembros en las organizaciones. Creo que el camino, siempre, el camino a la paz siempre es el diálogo y los que van a encontrar este camino siempre son los mismos actores políticos del país interesado. ¿Catifica su posición? el tema de Honduras, Canciller? ¿En el tema de el, el, la consulidad de Santa uh -huh. Cruz? En el tema de Honduras, eh, bueno, primero el tema es un asunto que está siendo considerado por eh, el órgano judicial. Eh, es, un es un caso estrictamente eh, eh, jurídico, es un caso que está en la justicia y pues será en esta instancia donde se defina eh, la situación de la cónsul eh, honoraria Iris Grisel Berlioz Abadi. Bueno, cónsul hasta hace unos días, claro, porque, porque uh -huh. eh, el día de hoy nosotros hemos recibido ya la comunicación oficial por parte de la cancillería de Honduras informándonos que eh, le han retirado o se le ha retirado el nombramiento como cónsula honoraria y ha terminado sus funciones. Por lo tanto, ella ahora es una ciudadana boliviana que tiene que responder ante la justicia por todos los temas que eh, se le acusan. Esto es oficial, o se ha delegado ya. ya la cancillería eh, hondureña ha comunicado oficialmente a la Cancillería Boliviana que ella ya no cumple las funciones de cónsula honoraria y además ha hecho público a toda la comunidad internacional a través de un comunicado oficial desde su Ministerio de Relaciones Exteriores. Corresponde a la investigación en la instancia judicial, como cualquier ciudadano? Definitivamente hay una, una serie de eh, procedimientos que se han seguido, hay una serie de acusaciones que se están realizando y pues lo que corresponde es que la justicia boliviana actúe en este tema y tome las decisiones que deba tomar. Agradecerle por estos minutos, Canciller. Eh, estamos eh, a muy poco de cerrar este año sabemos que hay muchos proyectos, muchos, muchas metas, muchos, muchos temas pendientes que habrá que trabajarlos pues el 2019, nos imaginamos. Así es, y pues aprovecho también este espacio para desearle a todo el pueblo boliviano eh, los mayores éxitos en el nuevo año que viene. Muchas gracias por acompañarnos, siempre bienvenido. Muchas gracias a usted y a todos los televidentes de bellala Vamos a nuestra primera pausa en el programa en instantes. Retornamos con más.